Hola, soy Tomás Gutiérrez, profesor de la asignatura El Entorno Económico Nacional e Internacional de la Empresa, del grado en Administración y Dirección de Empresas en la modalidad online. El objetivo de esta asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos básicos del funcionamiento del entorno económico, nacional e internacional por medio de las actuaciones económicas, instrumentales y sectoriales. El estudio de los objetivos de la política económica sectorial y las actuaciones de los organismos internacionales y su influencia en el entorno empresarial. Los contenidos de esta asignatura están organizados en siete temas, distribuidos en cinco bloques temáticos a través de los cuales el resultado del aprendizaje consistirá en adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre, en primer lugar, herramientas de análisis y cuantificación de la actividad económica, cuyo objetivo es saber manejar los instrumentos de análisis cuantitativo para la interpretación del funcionamiento del sistema económico. En segundo lugar, la evolución histórica del crecimiento y su situación actual, cuya intención es conocer las fuentes principales del crecimiento económico y los indicadores más importantes relacionados con el desarrollo económico. En tercer lugar, factores de crecimiento, donde se analiza su contribución al crecimiento económico. En cuarto lugar, análisis sectorial y aspectos institucionales, que está dividido en tres temas, mercado de trabajo, sector público y sistema financiero. Y finalmente, en quinto lugar, relaciones con el exterior. Todos estos contenidos están especificados tanto en la guía docente como en la guía de estudio disponible en el aula virtual. En cuanto a la evaluación, esa va a consistir... ...tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria... ...en una única prueba final... ...que se celebrará en la fecha fijada por la universidad... ...y constará de dos ejercicios. Uno de carácter práctico... ...que consistirá en la resolución de dos ejercicios... ...correspondientes al tema 1... ...y que tiene una ponderación del 40% sobre la calificación final... ...y un ejercicio tipo test teórico práctico de 25 preguntas... ...que ponderará el 60% restante... La calificación final será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada tipo de prueba, donde no se exige nota mínima en ninguna de ellas. El aprobado supone alcanzar una nota total mínima de 5 sobre 10. Es importante resaltar el carácter teórico práctico de la asignatura, lo que implica en la mayoría de los temas no solo contenidos de carácter teórico, sino también la resolución de ejercicios prácticos. A este respecto, a lo largo del curso se irá proporcionando a través del aula virtual el material didáctico necesario, así como pruebas de autoevaluación para su comprensión adecuada de los mismos. Asimismo, a través de, los, de las videoclases, los foros de consulta y las tutorías, que se celebrarán regularmente, podréis hacer un seguimiento completamente satisfactorio de la asignatura esto es todo sin más un saludo y bienvenidos